Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti. Amados hermanos en Cristo, como les decía en la prédica pasada, no es que Dios abra las puertas de las bendiciones y de la prosperidad solo para unos cuantos, mientras que a otros les depara solo pruebas y dificultades. Deuteronomio. Capítulo 30, versículo 15, señala, «Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal». Y en los capítulos 28 y 30 de ese mismo libro, así como en otros pasajes, Dios nos muestra cómo podemos optar por la vida y la prosperidad y cómo evitar el mal y la adversidad. La decisión, al final de cuentas, depende de cada uno. Ustedes ya se consideran creyentes convertidos y convencidos porque conocen la Palabra de Dios. Sin embargo, algunos no obedecen y por eso no pueden ser bendecidos ni prosperados. No obstante, Ahora que ya saben la causa, podrán arrepentirse y volver a la senda de la bendición. Como la voz originaria de Dios se ha proclamado, incluso podrá someter su propia voluntad y su corazón se transformará para así obedecer la voluntad de Dios. Muchos ya han dado testimonio de haber dejado vicios y ataduras que antes no podían desechar a pesar de haberlo intentado. Ahora pueden hacer lo que antes no podían hacer. Ahora tienen la fuerza de voluntad necesaria para obedecer lo que antes no podían obedecer en sus propias fuerzas. Por cierto, siempre me he preguntado por qué algunos no pueden obedecer a pesar que desean hacerlo. Me es difícil Comprenderlo. Como siempre he obedecido la palabra de Dios, no puedo entender a los que no obedecen. Si algo es bueno y edificante, lo hago. Si no lo es, no lo hago. No tengo dudas al respecto. Tomemos como ejemplo beber licor, fumar o ver pornografía. Usted sabe que debe dejar de hacer esas cosas. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no lo puede hacer. Fracasa en sus intentos. No puede dejar de fumar, de beber, ni de ver pornografía. La pregunta es, ¿por qué no puede hacerlo? ¿Acaso eso es imposible? Repito, ¿usted cree que es imposible dejar de beber, de fumar o de ver pornografía? A ver. Digamos que esto es un cigarrillo o una botella de licor. Todo lo que tengo que hacer es botarlo y dejar de comprar esas cosas. En el caso de la pornografía, deberá dejar de entrar a esa página web en el Internet. Si en verdad se determina, podrá desechar todo aquello que no le agrade a Dios. Igual será con todo lo que vaya en contra de la voluntad del Señor. Hermano, como cristiano, no debería fumar ni beber licor, ni ver pornografía. Así que, decídase de una vez por todas. Si ha sido adicto a alguna droga o sustancia, al principio tal vez su cuerpo tiemble o le exija ese elemento. A eso se le denomina síndrome de abstinencia. Sin embargo, si clama a Dios pidiéndole ayuda, él vendrá en su auxilio. Quizá esa lucha dure dos o tres días. No obstante, resista, hermano. Persista, y no afloje. Entonces, Dios le dará gracia para que se libere de ese pecado. Le pregunto, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? En esta iglesia hay muchos que han sido liberados de fuertes adicciones luego que he orado por ellos. Para los que no me pidieron oración, les ha sido más difícil hacerlo o han fracasado en su intento. Hermano, si por amor a Dios en verdad se decide a no hacer lo malo, Dios mismo le dará gracia y poder para liberarse de esa atadura. Más aún, ahora que la voz primigenia de Dios ha sido proclamada, si se determina y pone en acción su decisión, Dios lo ayudará a derribar toda fortaleza de adicción. Sin embargo, si antes de empezar ya cree que va a fracasar, entonces fracasará. Su determinación de nada le valdrá. Ahora bien, si en verdad se decide, lo podrá hacer. Sí se puede, hermano. Sí se puede. Con la ayuda de Dios, lo podrá hacer. Podrá dejar toda atadura de pecado. Es mi deseo que muy pronto sea usted uno de los que dé testimonio de bendición, sanidad, liberación o prosperidad, tal cual Dios lo promete en este capítulo 28 de Deuteronomio. En estos días, gracias a la voz primigenia de Dios, ya estamos escuchando testimonios de hermanos que luego de habérselo propuesto, se han liberado de fuertes adicciones. Y seguirán habiendo más testimonios. Hermanos, ustedes ya saben la forma en la que Dios los puede bendecir. Saben que no lo hará si tan solo oye las predicas como simple teoría. Ya se los he mencionado anteriormente. Cuando proclame la palabra de Dios con esa voz primigenia, Dios obrará en todos los que hayan preparado su corazón. Ya muchos han experimentado ese maravilloso obrar en sus vidas. Usted mismo podrá evaluar su vida de adoración antes y después. Podrá ver si antes ha adorado a Dios en espíritu y en verdad, y si en realidad se ha esforzado por obedecer la palabra de Dios, si en verdad ha amado a Dios y a su pastor. Podrá ver si en realidad ha anhelado venir a a los cultos a escuchar las prédicas Y si se ha esforzado por leer La palabra durante el día Si no lo ha hecho Es porque en realidad No ha amado a Dios ni a su pastor En la medida en la que prepare su corazón Dios le dará fe espiritual Y de acuerdo a esa medida de fe Dios responderá sus peticiones Y lo bendecirá Un factor crucial para tener fe espiritual Es despojarse de todo pensamiento y razonamiento carnal. Nuestros pastores siempre se los dicen. Hay varias formas en las que podrá desechar esos pensamientos carnales. Lo que debe hacer es grabar en su mente esas enseñanzas y aplicarlas en su vida diaria. No obstante, hay algunos que a pesar que la palabra toca sus corazones, no la retienen. Por eso, la gracia que han recibido de Dios se esfuma. De ahí que, para cultivar fe espiritual, repito, lo más importante es derribar todo argumento o pensamiento carnal. Hermano, lo que más le viene a la mente son pensamientos carnales. Deberá desechar todos esos argumentos porque le impedirán creer en la palabra de Dios. En el caso de los jóvenes, cuando estudian, les podrán venir pensamientos ociosos que los distraerán de concentrarse en sus estudios. No podrán concentrarse. Parecerán que están estudiando, sin embargo, no lo podrán hacer. Esos pensamientos los distraerán Joven, si tiene pensamientos carnales, lo que le llevaría a estudiar unos cuantos minutos concentrándose le tomará mucho más tiempo debido a su falta de concentración. Lo mismo sucede al leer la Biblia y al equiparse con la palabra de Dios. Reitero, los pensamientos carnales son uno de los más grandes obstáculos que le impedirán tener verdadera fe. A mayor maldad, esto es, en la medida en la que tenga maldad en su corazón, en esa misma medida tendrá pensamientos carnales. Y en la medida en que use más su conocimiento racional y experiencia humana, tendrá más pensamientos carnales. En el grado en que incluya en la ecuación su conocimiento académico, es decir, lo que ha aprendido o su criterio y forma de pensar y su experiencia, en esa misma magnitud tendrá pensamientos carnales. Tan solo evalúese usted mismo, durante el día, ¿en qué ocupa su mente? ¿En qué grado se guía por su propio criterio o forma de pensar? Si en su mente solo hay pensamientos de verdad, bondad y amor, y no sigue sus pensamientos carnales, estará cerca de la roca de la fe o del nivel del espíritu. Hermano, deberá anhelar crecer en el espíritu. Sin embargo, hay algunos que se desaniman y se rinden en su carrera de la fe. A ellos les digo que examinen su corazón. Si no se deja llevar por sus pensamientos carnales, solo la palabra de Dios llenará su mente y todo lo que oiga, vea y hable será con bondad. Y tendencias como la lujuria, los deseos de los ojos y el orgullo por las cosas materiales no se enraizarán en su corazón. Si todavía tiene esas inclinaciones o debilidades en su corazón, no se pregunte por qué aún no ha llegado a la roca de la fe. Como les decía, si ve, oye o vive la experiencia de hechos que no pueden ser producto de la razón ni de la ciencia, todo pensamiento carnal simplemente desaparecerá. Aceptará que Dios está vivo y que es todopoderoso. Así llegará a tener fe espiritual, podrá desechar todo pecado y vivirá de acuerdo a la palabra. Ustedes saben por qué he predicado con lujos de detalles la serie basada en el libro de Génesis. Ya lo saben, ¿sí? Lo he hecho expresamente para que se despojen de todo pensamiento carnal. Así podrán creer en la Biblia y en las obras de Dios. Los pensamientos carnales le impedirán creer en la palabra de Dios. En la Biblia se registran hechos que aparentemente son inverosímiles o increíbles para los científicos o eruditos. Hay cosas que tienen que ver con la astronomía y la geología que aún los científicos no pueden explicar. No pueden concebir que alguna vez toda la tierra haya estado cubierta de agua. Les comento algo. Luego que prediqué del diluvio de Noé, recibí muchos mensajes en los que me decían que ya se habían encontrado hallazgos de conchas marinas en ciertas montañas de gran altitud en varias partes del mundo. Ya hay muchos de estos hallazgos en todo el mundo. Doy gracias a Dios porque estos informes y testimonios no hacen sino respaldar que la palabra que se predica desde este púlpito es palabra de Dios. Estoy seguro que muchos de ustedes ya los habrán escuchado. Incluso hay algunos de nuestros hermanos que han hallado estos restos de moluscos en algunas montañas de este país. A ver... Levanten la mano los que lo han hecho. Sí, hay varios que han encontrado restos de conchas marinas en las montañas. De lo que aún tengo curiosidad por saber es cómo esos restos de moluscos marinos han podido subsistir por miles de años enterrados en esas montañas. Y no se han deteriorado. Ahora, más vestigios de la época del diluvio de Noé se están descubriendo en varias montañas alrededor del mundo. Tan solo viendo estas evidencias se puede confirmar la veracidad que durante el diluvio de Noé toda la tierra estuvo cubierta por agua. Les he mencionado todo esto en detalle para que comprueben la existencia de los espacios espirituales. Quizás se pregunte, ¿qué cosa es un espacio espiritual? Hermano, lo que vemos con nuestros ojos naturales no es todo lo que existe. Hay espacios espirituales en los que se mueven los ángeles. Por ejemplo, ver descender a cientos de miles de libélulas en un instante le parecerá totalmente inverosímil si usa su razonamiento humano. Esta clase de experiencia o fenómeno no lo podrá comprender en términos de ciencia o conocimiento humano. No obstante, es real, no es una ilusión. Es algo que hemos visto y hemos vivido nosotros mismos y no ha sucedido una sola vez. Al ver estos hechos inexplicables, podrá desechar todo argumento o pensamiento carnal. El conocimiento o razonamiento humano no siempre es lo correcto. A veces... Podrá hacerlo. Sin embargo, deberá creer en las obras que Dios hace que van más allá de su entendimiento o conocimiento. Un ejemplo, con su palabra Dios creó de la nada los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. Debe creer en esto. Si se basa en su conocimiento académico, pregunto, ¿podrá creer que algo se forme de la nada? No obstante, deberá creer que Dios con su palabra creó algo donde nada había. Vemos que algo evidentemente imposible de admitir por la ciencia, Dios lo hizo posible con su poder. Nosotros lo hemos visto. Hay muchos testimonios del extranjero de personas que, por mi oración, Dios las ha sanado del SIDA. Mal que incluso en los hospitales es imposible de curar. Hubo una pareja de muy alta posición social que, por razones obvias, no dieron testimonio público de su sanidad. Pero me hicieron saber que luego que oré por ellos, sanaron completamente de ese virus. Ustedes han visto y oído infinidad de testimonios del poder de Dios que hace posible lo imposible. Por ejemplo, por la oración, se ha dado el cambio de sexo género en el embrión o un bebé en gestación con síntomas del síndrome de Down, nace saludable y por parto normal. Hemos visto miles de estos casos en esta iglesia. En otras palabras, deberá despojarse de todo argumento o pensamiento que le impida creer en estos milagros. Debe creer que Dios se manifiesta en esta iglesia y que está con nosotros y que todo, absolutamente todo, es posible con su poder. Hermano, Debemos creer en todo lo que nos dice la Biblia porque es palabra de Dios y porque con Dios todo es posible. Les vuelvo a preguntar, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Debe creer en el mundo espiritual. Los cientos de miles de libélulas que vemos descender del cielo en nuestros retiros de verano no se pueden explicar por el conocimiento humano. No obstante, es real. Por eso podemos creer. Con esto concluyo. Amados hermanos, hoy les he compartido en detalle varias cosas, si creen todo lo que les he dicho podrán desechar todo argumento que les impida creer. Ya les he mencionado en diversas oportunidades de las libélulas. Se mueven a una velocidad asombrosa. Aparecen y desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. Rotan al volar. Descienden en forma vertiginosa y luego vuelan de lado. Si las observa en forma detenida, parecerá que estuvieran danzando de alegría. A través de todo esto podrá aceptar y creer que Dios está vivo. Así podrá cultivar fe espiritual en su corazón se despojará de todo pecado y atadura y tendrá la fuerza de voluntad necesaria para vivir por la palabra de Dios creerá en el todopoderoso Dios creerá que la Biblia es su palabra y que es la única y absoluta verdad creerá a sí mismo que hay un cielo, un infierno y un juicio final por venir ahora, oremos todos juntos meditando en el mensaje de hoy Aleluya Gracias, Padre, por tu amor y tu gracia. Por favor, haz que esta palabra que hoy hemos compartido se haga fe y vida en todos tus hijos. Hoy hemos concluido con esta serie de mensajes sobre las bendiciones que trae la obediencia a tu palabra. Ayuda a tus hijos a cultivar esta verdadera fe espiritual. Padre. Tú lo sabes todo y sabes lo que está por venir. Tuyo es el poder y el imperio. Ayuda a que esta palabra se grave en el corazón de tus hijos y dale poder y fuerza para que, por fe, la puedan poner en práctica en sus vidas. Ayúdalos a que cultiven una plena certidumbre de fe y un corazón sincero a fin que puedan realmente creer. Gracias, Padre. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.